Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Dios bendiga su palabra. Siéntese los postreros 98 minutos que me han dado. Pero voy a tomar 95 para no abusar. Amén. El tiempo es de Dios. Pero hay un programa, ¿verdad? Hernández, sí, hay que... No tengan pena si a mí me dicen 20 minutos, les doy 15, 5, 10 y ahí estamos. El tema para compartir esta noche, dando con gratitud. ¿Cómo se llama el tema? Amén. Mis queridos hermanos, ¿ustedes se han dado cuenta de que el Quiché y Guatemala es un país muy bendecido por Dios? Tengo la dicha de vivir en este país desde hace 13 años y en estos 13 años que he estado viviendo en este país, he visto cómo el Señor ha bendecido Guatemala de una forma increíble con los ministerios. En cada cantón se hacen grandes fiestas como esta. ¿Cuánta gente hay aquí? ¿3.000? ¿3.500? ¿4.000? No sé mucho de cálculo, pero hay mucha gente, hermanos. Y en cada cantón de Guatemala... Se hacen fiestas grandes y en esas fiestas hay un derroche de gloria Hay un derroche y al decir derroche no me estoy refiriendo de una mal manera sino me estoy res, eh, refiriendo de una buena manera Hay un derroche de gloria cada fiesta que se hace en este país Se hace gracias a Dios pero también se hace gracias al corazón de gente generosa Amén y la mayoría de personas generosas viven en la Unión Americana, otros viven en Guatemala, son comerciantes, son agricultores, son inmigrantes allá en la Unión Americana, pintores, albañiles, ¿qué más? Carpinteros, choferes, cocineros, trabajadores de restaurante, todo lo que usted mira aquí en Guatemala. Significa mi querido hermano que hay gente agradecida con Dios Pero la verdadera gratitud a Dios y la verdadera alabanza a Dios Viene en el corazón de gente que está agradecida con Dios ¿Cómo podríamos cantarle al Señor si no hay gratitud en el corazón? Nadie puede cantarle al Señor si no tuviera gratitud la gente que canta, la gente que alaba, la gente que dice amén, aleluya, gloria a Dios La gente que danza es gente agradecida Pero también la gente que da es gente agradecida Solamente aquellos hombres y mujeres que saben cuánto les cuesta ganarse un quetzal y un dólar Son la gente que entiende que para darle a Dios se necesita tener un corazón agradecido Porque hay mucha gente que tiene no le dan a Dios la gente que más tiene, no, porque conozco mucha gente que tiene mucho dinero. ¿Cuánto dan en su ofrenda un quetzal? Ajá. Conozco mucha gente, pero no aquí en Zacualpa. Eso es allá en el quiche, hermano. Aquí no pasa eso, aquí todo mundo son generosos, ¿verdad que sí? Así que que no le caiga la prédica porque no es para usted. Usted es muy generoso. Esos son allá los del quiche. Escuche bien. Conozco gente que tiene mucho dinero Pero cuando pasa el alfolí ¿Cuánto dan? 25 le 50 le Así que a Dios no le da el que tiene más A Dios le da el que tiene un corazón agradecido Y estos grandes eventos aquí en Guatemala No se hacen porque a los hermanos de Estados Unidos Les sobra el pisto para regalarlo No, no, no no se hacen porque aquí en Guatemala Hay uno ahí que le estorban dos quintales de maíz No, la gente que da es gente que dice Voy a bendecir esta fiesta porque a mí Dios me ha dado Pero como a él no le puedo mandar 100 quetzales Voy a dar los 100 quetzales para esta fiesta Porque con estos 100 quetzales que yo voy a dar A alguien voy a bendecir Y eso es el corazón de un hombre y de una mujer agradecido Pero todo es por voluntad propia hermano todo es voluntario Dice la Biblia Primera de crónicas 29, 9. Y se alegró el pueblo Por haber contribuido voluntariamente Cuando uno le da a Dios O para su obra Tiene que ser voluntariamente Viera qué rico se siente Cuando yo voy por la calle Y miro a una ancianita por ahí Pidiendo con una palanganita y Un quetzal Viera qué rico se siente Sacarse un billete de a 100 Y dejarlo ahí sabe por qué se siente rico? Porque a Dios yo no le puedo regalar 100 quetzales. Pero se los puedo regalar a esa viejita que está en el parque del Quiché. Pidiendo fichas. Uh -huh. Y no porque me sobre el pisto. Sino porque tengo gratitud en el corazón. A veces yo voy por la calle del Quiché. miro una viejita. Y siento una compasión en el alma. Y yo digo no puedo ver a Jesús. No le puedo comprar un par de zapatos a Jesús Pero se los puedo comprar a ese ilustrador Que anda trabajando con ginas marca Chicote Digo yo en mi corazón No le puedo regalar 100 quetzales a Jesús Pero se los puedo regalar a esa abuelita Que anda por la calle ahí Que esos desgraciados hijos la dejaron tirada No se le da a la gente porque a uno le sobre Se le da porque uno es agradecido con Dios mi hermano por eso es que la Biblia dice que el pueblo de Israel se alegró Porque cuando ellos juntaron oro, juntaron plata, juntaron pieles de animales Para la construcción del templo Ellos dijeron tenemos oro, vamos a agarrar oro, vamos a dar para el templo Pero se alegraron porque nadie los estaba obligando A cada colaborador de cada evento nadie lo obliga a mi hermano Luis, hermana Carmen Que han patrocinado a su servidor Nadie les obligó Miren ustedes van a patrocinar al Byron, Porque si no le dan al Byron, Miren le va a venir maldición No Ellos dijeron Hermano Agustín Vamos a patrocinar al predicador Ahí al Byron. Hermano Agustín Voy a dar dos quintales Ahí de maíz para las tortillas Hermano voy a dar dos cajillas de agua ¿Obligatorio? No porque a Dios no se le da nada obligatoriamente Hay gente que dice mi querido hermano Ay Dios mío dice la persona voy a dar esto en que me cueste No de nada mejor Porque cuando a uno le cuesta bendecir la obra del Señor Significa que tu corazón no siente bendecir la obra de Dios por eso el pueblo de Israel se alegró Porque contribuyeron voluntariamente Con lo que Dios había puesto en su corazón Dice porque de todo corazón Ofrecieron a Jehová voluntariamente Esta gente no le hizo llegar el oro a Jehová en el cielo Hay gente que dice Oye pero es que Dios no necesita pistón Dios no necesita dinero Pero porque esta gente llevó oro y plata Si el cielo está hecho de oro y plata ¿Por qué Dios no bajó del cielo con unos mil, dos mil bloques de oro de allá del cielo? Y dio oro para el propio templo donde a él se le iba a cantar. ¿Por qué Dios en su misericordia no le dijo a todo Israel dejen escuchar? Guarden ahí sus aretes, sus pulseras, sus esclavas. No derritan su oro. Aquí en el cielo yo tengo mucho oro. Ahí te va, quítense, quítense. Pum, pum cayendo los ladrillazos de oro del cielo. Esto va para esa gente que dice que Dios no necesita el pisto. Dios no lo necesita. Pero su obra aquí en la tierra camina con recursos financieros. En el cielo todo funciona con la palabra. Allá en el cielo Dios no necesita dólares. En el cielo Dios no necesita mis quetzales. Dios mismo puede descender dinero del cielo. Aquella viuda que anda en la calle pidiendo pisto. Aquel pobre muchachito que anda descalzo sin zapato. Pero ¿por qué Dios... No envía oro del cielo a esa gente necesitada Porque aquí está la iglesia Y el trabajo de la iglesia es ser generoso Dios no puede descender del cielo a, a solucionarle la vida a la gente Pero aquí está la iglesia Y si la iglesia no es generosa Estamos siendo malos cristianos La iglesia tiene que ser generosa ¿Cómo podemos hablar de un Dios de amor y de misericordia? Si nosotros no tenemos misericordia para con el prójimo Mi querido hermano por eso es que estos grandes eventos en Guatemala Guatemala es un país tan bendecido por Dios Por eso se vienen los nicaragüenses para Guatemala <risa> Y por eso se vino esta nicaragüense para Guatemala Y se quedó en Guatemala Y ahí hay unos feos que dicen Vos nicaragüense andate para tu país Tu abuela no me voy ¿sabe por qué? porque aquí Dios me ha bendecido hermano Agustín ¿cómo yo me voy a ir de aquí si de aquí Dios me trajo? y si Dios me trajo aquí aguantes envidioso no me voy ya no me sacan pero ni con brujería porque ya tengo DPI le digo mi número de DPI? no, solo si me van a mandar una remesa así por eso es Digo Que en Guatemala es un país bendecido Aquí tienen a este nicaragüense Allá tienen otro nicaragüense ¿ve? Ya vemos dos nicaragüenses Ya le dije al Hermano Agustín que se quede en mi casa Le dije yo Y ya vamos a ver dos nicaragüenses Ya no nos sacan No sacan a uno menos a dos Dios mío Estos músicos muchachos estos son tremendos Estos muchachos Colosenses capítulo 3 Verso 23 Mi querido hermano Mejor le cuento un chiste Porque si no se duerme Ahí en la silla hermano La gente es bien tremenda Hermano Agustín Cuando uno predica la palabra La gente está Cuando uno cuenta un chiste Para ahí se sí paran los oídos ¿Verdad hermano? Colosenses 3.23 dice y todo lo que hagáis Háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres ¿Qué significa esto mis queridos colaboradores? No podemos pagarle a ustedes lo que ustedes hacen por la obra del Señor A mí mucha gente me bendice hermano Byron, Tome sus 10 quetzalitos para el agua ¿Cómo yo le voy a pagar a esa persona? No puedo es Dios quien recompensa ¿Cómo le vamos a pagar a los hermanitos Que patrocinaron al grupo, al cantante, al predicador la comida? No podemos hacerlo Por eso es que la Biblia dice Que todo lo que los patrocinadores hacen Que lo hagan para Dios Porque de Dios viene esa recompensa Nosotros no podemos pagarle Pero Dios sabe recompensar a Aquel que da de corazón Todo todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor, todo Usted va a dar cinco mil, diez mil, quinientos Va a dar 200 va a dar un quintal de maíz Para Dios A mí me ha funcionado muy bien eso de dar, varón A mí me ha funcionado bien No crea que el hermano Bayron no solo recibe los sobres Dios, Dios, Dios Ay gracias, Dios No hermano Bendito sea el Cristo de la gloria Que así como la gente a mí me bendice También yo bendigo a la gente Que no tiene nada hermano Dios le dijo a Abraham Te voy a bendecir Le dijo en el libro de Génesis capítulo 12 Si no me equivoco Te voy a bendecir Pero le dijo Dios vas a ser bendición Una cosa es que tú estés bendecido y otra cosa es que tú seas una bendición para tu hermano. La pregunta es. ¿Cuántos bendecidos hay aquí? ¿Cuántos son de bendición para otros? ¿Verdad que ya bajó? ¿Es que ya bajó? Todos pueden estar bendecidos. Buenos negocios, buenas casas, buenos carros. Ganando 25 dólares la hora. El problema es que mucha gente está bendecida. Pero ellos no son de bendición para nadie ¿Sabe qué le digo al Señor yo? Papito Dame más Para que yo pueda dar más Señor bendíceme a mí Para yo poder bendecir a los niños del parque Tengo dos costales de juguetes ahí Que tengo que ir a repartir A los niños que trabajan Rellenando los hoyos de la carretera Ahí voy a ir A repartir juguetes sin transmisiones, sin cámara, sin nada Porque la Biblia dice que cuando tú hagas algo En silencio Hermano Byron, y por qué me lo estás contando a mí Para que tú te animes también a ser de bendición para otros Para que usted salga de su comodidad Y permita que Dios le use a usted para bendecir a otros Gloria a Dios por los patrocinadores Gloria a Dios por los generosos Gloria a Dios por aquel hombre que da, que da, que da, que da le voy a contar un testimonio y esto va para los patrocinadores y colaboradores. Ustedes no regalan pisto, hermanos. Ustedes siembran en tierra fértil. Porque hay gente que dice: voy a regalar tanto para la radio. No es regalado, mijo. No le pongas regalado. Es una siembra. Chávez, siembra. ¿Y qué es sembrar? Sembrar es meter una semilla Esperando que lo que tú estás sembrando Va a producir fruto Eso es una siembra Hace un par de días el Señor me bendijo a mí Y yo le dije a papá Papito me has bendecido mucho estos días Pero esto no lo voy a dar a mi congregación Señor Le dije así bien sincero yo Señor esto no lo voy a dar a mi iglesia Poneme En mi camino a gente necesitada Le dije yo al Señor Porque esto que tú me has dado Se lo voy a dar a gente que en verdad Necesite un apoyo financiero Pasaron los días Como a los 3, 4 días me escribió un pastor Hermano Byron, estamos construyendo La escuelita bíblica para los niños Necesitamos hierro, cemento, piedrín Y no sé qué otras cosas más Entonces yo le dije apúnteme tanto Voy a dar tanto para... Para la gloria del Señor El pastor no mucho yo le caigo bien Le cuento aquí entre nosotros, Pero no lo vengan a decir No le digan Al pastor no mucho le caigo bien Pero yo dije No es para el pastor Si yo lo doy esperando que el pastor me recompense Ni gracias me va a decir Pero yo digo papito Esa era la necesidad que yo te estaba pidiendo Que me pusieras en el camino Llamé a la ferretería, hágame tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, el pedido. A nombre de fulano de tal, va a llegar a traerlo tal día. Y gracias a Dios, Dios le bendiga. En la mañana yo mandé la transferencia para pagar el material. Que yo estaba de todo corazón sembrando en esa iglesia. Por la tarde una hermana me dice en Estados Unidos. Hermano Byron. Le deposité a su cuenta. ¿Qué le importa, hermano? ¿Sabe algo? El Señor en la tarde me pagó todo el cemento que yo di para esa iglesia y un poquito más para mi campero. Pero mire, hermano, eso pasa. Eso pasa cuando uno lo hace de corazón. Voy a dar este maíz de corazón. Voy a poner las gaseosas de corazón. Voy a invitar al grupo de corazón. Voy a invitar al cantante. Voy a invitar al predicador. Voy a patrocinar al grupo de corazón para Dios. Y cuando Dios mira esos corazones generosos. ¿Tú crees que Dios te va a deber a ti cinco mil quetzales? Pregunto ¿Tú crees que Dios es deudor de alguien? Usted cree que usted le va a decir, señor, te dicen que sale y me debe 200 con intereses porque no me ha dado nada. Dios no es deudor de nadie, mi querido. Amén. Cuando usted le da bien a Dios, por eso en muchos lugares yo no estoy de acuerdo que se lea la lista y que se diga cuánto dio. A mí no me gusta eso. Cada cada iglesia pues hace como se le da la gana, pero a mí no me gusta. Byron Kruger 1500. Byron Kruger 150. Byron Kruger 225. Byron Kruger 1000 dólares. Byron Kruger 150 dólares. Byron Kruger 225 dólares punto .30. Ah. A mí no me gusta que se lea cuánto dio un patrocinador. Porque cuando uno dice cuánto dio, la recompensa ya la tiene de la gente. Y dio cinco mil el pairo Ahí está tu recompensa El aplauso de la gente Pero cuando hay un generoso A mí me gustó lo que dijo el siervo Que alguien dijo que no dijeran cuánto Ni su nombre, Qué bonito Eso es madurez hermano Usted da cinco mil tetzales Tiene que decirle a esta carne Carnita, vas a dar cinco mil Pero te voy a hacer algo que no te va a gustar no van a decir tu nombre condenada. Aunque la carne quiere, sí o no. Porque cuando uno da 5 mil... Ay, uno quiere hasta que se lo levanten y lo carguen así. ¿ve? Eso es lo que la carne quiere. O sea, quiere admiración, quiere alabanza, quiere recompensa. Y uno tiene que luchar con el orgullo, hermano. Porque hay hermanitos que dieron 25 quetzales y se sienten mal. A la par del que dio cinco mil hermano. la Sonría, cachalá Chea un aplauso fuerte. Cachalal. ¡Ay, Dios mío! Termino aquí con esto porque el tiempo se nos va volando, hermano. Yo ya llevo, déjenme ver cuánto lleva mi pista. 20 minutos, cabal, cabal, ya estamos finalizando. En la Biblia hay una mujer que dio la mejor ofrenda de todas ¿Cuál fue? ¿La quién? Ah, sí ya escuché La viuda, pregunto ¿Cómo se llamaba la viuda? Era la viuda hermano, la viuda, no, no era la viuda La pregunta es ¿Cómo se llamaba la anciana que era viuda? ¿Cómo se llamaba? Ya vio que a Dios no le importa el nombre de la gente que da Ahí no dice Escuchen lo que dice la palabra Lucas capítulo 21 verso 3 Jesús estaba viendo que llegó la viuda Aquella mujer ancianita Que nomás tenía dos fichas Esa mujer vino, sacó su ficha Ella pensó Ella pensó que nadie la estaba viendo hermanos cuando uno da una ficha de a 25 centavos Y no cargas más nada ¿Qué hace usted? ¿Verdad que esconde la mano? Así ve Y mete toda la mano para que no miren Que es una ficha de 25 lengua. Así lo hacemos todos, ¿sí o no? Sí, porque a mí me pasó que cuando yo no, Dios no me había levantado con este ministerio A veces yo daba 10 centavos de, de quetzal hermano Dios sabe Que yo llegué a dar 25 centavos No por tacaño Sino porque no tenía más Yo decía papito no tengo más nada Aquí te van estos 10 ¿Y qué hacía el hermano byron Metía la mano hasta el codo Para que no sonara la ficha Estoy muy conmodito Que no trones, no trones Yo me imagino que la viuda es, Eso hizo la viuda Sacó sus dos fichas Lo único que cargaba La viuda dijo Uf, Nadie me vio que solo di dos centavos Uf. ¿Qué dijo Jesús de esa mujer? Vamos a la cita bíblica que les di hace poquito Lucas 21 3 Y dijo Jesús Mucha, Mateo, Marcos, Lucas, Juan En verdad os digo Que esta viuda pobre Echó más que todos los que han venido a echar Verso 4 Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobra Mas esta mujer de su pobreza Echó todo el sustento que tenía Pero a esta mujer no le sabemos el nombre ¿Cómo se llama la viuda? Jesús no dijo la viuda Doña Juana Jesús no dijo la viuda Doña Macaria Aquí no aparece el nombre de esa mujer ¿Por qué creen ustedes que no aparece el nombre de esa mujer aquí? Porque a la hora de darle a Dios el nombre no es lo más importante. Aquí Jesús hubiera dejado registrado, los cuatro evangelios hubieran registrado el nombre de la viuda, pero no aparece. Entonces, ¿por qué cuando apoyamos la obra del Señor queremos que digan nuestro nombre? Byron Kruger dio... 50 bolsas de cemento <risa> Todo orgulloso ahí sacando pecho. No hombre, no Hay maneras correctas para darle a Dios Y la Biblia dice Cuando des limosna Cuando des ofrenda Que no sepa tu mano izquierda Lo que da tu derecha, ni tu derecha Lo que hace la izquierda Todo lo que hagamos Tenemos que hacerlo en silencio Señor voy a patrocinar al cantante Le voy a dar cinco mil quetzales Aquí está hermano cantante Pero es tu trato es con Dios No es con el cantante Voy a patrocinar al predicador Aquí está hermano Byron, Dios le bendiga Pero tu trato no es con Byron. Porque Byron dice: Dios, ya una pequeña oración. Papá, bendice a esta hermanita, ayúdale. Lo que me guardo el sobre, no vaya a ser. Bendice a tu sierva, Señor. Guarda su vida. Dale más para que en la próxima me dé más. Amén. Pero, ¿qué más recompensa le puedo dar a alguien? No hay otra. No hay más recompensa. Es Dios el que recompensa Y la Biblia dice que Dios ama al dador Que Dios bendiga su palabra Y a usted también por oírla